Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo extra Ese tobogán que se ve allí, pues por ahí nos vamos a tirar. A ver, por si te perdiste un vídeo que subí hace una semana o algo así, te voy a explicar lo que ha pasado. El viernes subí un vídeo donde fuimos a Ounasbar, a la montaña que hay en Rovaniemi, la capital de Laponia, a tirarnos por el tobogán que mostré antes en el vídeo, pero por motivos de seguridad. Como estaba lloviendo, pues estaba cerrado. Está cerrado porque si no, no se podría frenar y eso pues va muy rápido. Así que lo que hicimos fue aprovechar que estábamos allí y montarnos en el telesillas. Y ya subí el vídeo de la primera vez que me monté en un telesillas. Te lo dejo arriba en la derecha. A como 8 grados y hoy hace el doble hace 16 grados. Entonces hace tanto sol, y hace un buen día para tirarse por el ¿Cómo Que está por allí, que no sé. Ahora mismo no lo veo. Sí, por ahí se ve. Eh, eso va muy rápido, así que tengo un poco de miedo, pero bueno, ya veremos. Aquí quiero grabar todo el camino. Siinä on kaasu ja jarru. Siinä on tämmöinen pieni jarru päällä koko ajan. Silloin Jep. kun haluaa liikkua, niin pitää työtä kahden. Okei, ja. ymmärrätkö? Jos on pitää eteenpäin, niin jos jarruttaa, niin sit taaksepäin. sitten taaksepäin. Niin, jarruttaa, niin se voi testata. Se voi testata vaikka tässä vähän. Mm. Okei. Okay. Ja sitten siellä on liikennemerkki, että pitää jarruttaa. Joo, se on ennen isoja, mutta... Ja, siellä on sinulle kolmia. Ja jos menee ihan täysien niihin kannattaa lähteä. Joo. että käytät para, no. sí. para, trasio, para, si, para antes share. para mover. Ja, es. No, Frena. Pero ja. yes. no nota fasto. Ahora les Qué guay ha sido no lo he podido grabar, pero bueno la verdad es que ha sido una experiencia muy chula Ay, me ha encantado ¿qué opináis vosotros? está muy guay sí, la próxima vez yo me voy a montar con alguien para poder grabarlo pero qué guay ha sido dolían un poco las piernas de tenerlas ahí sueltas Sí. Y ahora nos vamos a comer a la montaña. ¿Y luego? Ahí hay, un lado. No, pero... hay unos renos allí tumbados. Vamos a ir lentitos para verlos. Vamos a acercar. ¡Qué monada! Bueno, tenemos que seguir este sendero igual que los renitos. Es que me encanta cuando hay renos y se quedan ahí quietos para que le eches fotos. O bueno, no sé si es para que le eches fotos, pero parece que sí. ¡Ay! El reno va por el mismo sendero que nosotros, va eh, por ahí andando. Os voy a enseñar camino. Sí. Eh, como no quedaban troncos, eh, las personas que había ahí, la familia que había ahí, pues nos han dado los que tenían y nos han hecho un fuego gigante. Okay. Vamos a comer una deliciosa Krizzly macarra. Deliciosa. No puedes venir a Finlandia e irte sin haber hecho Krizzly macarra. Vale, ahora, hoy por el Día de la Naturaleza, pues han decidido pues, poner allí una flor eh, de piedras pintadas y de hojas del bosque eh, eh, pintadas con pintura natural entonces nosotros también podemos poner de nuestra parte así que vamos a coger esta piedra por ejemplo, ¿no? O Esa está bien? y ahora vamos aquí, hay que preguntarle a alguien no, las niñas tienen ahí creo que pintura vale, puedes venir y ahora. ¿Dónde tenéis la pintura? Esta, por aquí Vale, pues cogemos por aquí Entonces aquí tenemos pinturas Vamos a coger por ejemplo Este color verde y vamos Pero Nico pinta Bueno, también te lo puedes llevar Sí También se puede llevar Entonces venimos aquí Por aquí pues te pones donde tú quieras. Puedes hacer con muchas piedras también formas o algo. Vale, pues lo vamos a Ponte, poner por ejemplo, por ejemplo aquí. aquí. Lo ponemos aquí. Pero creo que este es el sitio del niño o no. Pues ya está. Y así es como se ve desde arriba. Y por aquí unas vistas a la ciudad. Incomparables. Y ya nos vamos de bajada. Y ahora vamos al Angry Birds Park el parque, el parque de los Angry Birds ¿Sabíais que los Angry Birds son inve un invento finlandés? Pues aquí tienen este parque Lleno de actividades para los niños Mirar la ardillita que hay allí tan mona. Oh. A ver, me voy a tirar por esta cuesta corriendo A ver si no meneo mucho el móvil Y a ver si puedo correr y... ¡Ah, no, que hay tierra! A ver, por aquí ¡Qué guay! Ahora vamos a dar un paseito por el río caminando por el centro, sí, estamos caminando por el centro de Roganiemi buscando una heladería, este es el centro y vamos a ir a esta, pero esta está cerrada. Ya volvemos hacia casa, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y vamos a ver la peli. Y vamos a ver una peli. Así que nada, nos vemos en el vídeo del miércoles. ¡Adiós! ¡Adiós!